Yo que es lo que es mi gente, nosotros somos los RACA Y yo soy RACA DUN Panamá, Baranillo. Soy sí, RACA Rich Juan Díaz, San Pedro Panamá Viejo La ciudad Yo soy afro-latino porque you know, Vinimos todos de África En tiempos de la esclavitud y, y ahora hay africanos En todo parte del mundo No solamente en los Estados Unidos por ejemplo, cuando, cuando nosotros somos panameños pero que, que radicamos en Oakland, California y no se ven mucho, muchos afrolatinos allá en esa área, así que cuando la gente nos escucha hablar español ellos, ellos se sorprenden y a veces nos preguntan si somos mexicanos porque eso es lo único que ellos saben allá que, que el tipo de gente que habla español y, y bueno, nosotros le respondimos que no, que nosotros somos iguales que ustedes, nosotros somos negros. Oye, pero ellos nos dicen, no, pero tú no hablas, tú no hablas el, el inglés bien, ¿Cómo, ¿cómo así tú? ¿Tú hablas español? Sí, pero cuando en tiempo de esclavitud no solamente trajeron a los negros para los Estados Unidos, eso fue para todas partes del mundo. Y, y, y bueno, eso es lo que pasó y ahora estamos aquí, hablando el, el castellano y hablando el inglés. Tú no entiendes, uh, eso es como un tabú allá en, en, en Latinoamérica, no sé por qué, uh, pero nosotros nosotros aprendimos de, de la cultura uh, afro-latina, de, de los descendientes de África, nosotros aprendimos eso fue en Oakland, fue en Oakland, allá fue, aprendimos de eso, uh, pero no fue en la escuela tampoco, pues allá en Oakland hay bastantes centros juveniles donde te enseñan eso, Oakland es una ciudad bien revolucionaria por los Black Panthers y cosas de esas, por eso que nosotros, nosotros estamos discios de, de, de haber estado en Oakland, porque ahí fue que nos enseñamos todo eso, no, me enseñaron todo eso, porque, ¿cómo, cómo ¿Cómo fue natural, yo yo me mudé que, yo me mudé con, con una familia y ellos me inculcaron eso. Y, y por Oakland. En Oakland tuve todo eso, murales de Malcolm X, cosas así. ¿Tú sabes, mira, mira, en Oakland, en Oakland, como te manda diciendo en antes, con, con, con, con, los negros, a veces, a veces son ignorantes, los negros americanos, porque no, no, no le han enseñado en la escuela. En la escuela, como te dicen, diciendo, en la escuela no se enseña eso. No le han enseñado en la escuela, eso cuando me ven hablando español, algunos, algunos, algunos se cierran y no les gusta, ¿tú me entiendes? A los mexicanos, cuando me hablan, cuando, sin, sin saber que yo hablo español, dicen cosas... Uh, uh. Y después yo me viro y fui mira y digo, uh, uh, uh, oh no, pero tú eres latino, ¿tú me entiendes? Y los blancos, y, tú sabes, eso ha sido por generación, generación, pero... De un poquito, de un poquito todo, ¿tú me entiendes? Eh, le está diciendo eh, que a este man que... Los blancos son malos con estos ma, esto, manes y entonces estos manes son, bra, uh, son, son racistas con esto manes. Y la gente piensa, la gente tiene que poner a alguien abajo para sentirse mejor. ¿Tú me entiendes? Y eso, eso es lo que tiene que parar. La mamá de mi papá es negra. La mamá de mi mamá es negra. Ay, como quiero a mi negra latina africana, ellas todas son bellas. Estos papas para todas mis negritas, las pequeñas también la culinas.